global just recovery Gathering. thank you so so much for uh joining in this conversation for starting in esta conversation ending sobre terminar el financiamiento de la industria de combustibles fósiles, del dinero de la gente de América y en todo el mundo. Y el punto hoy es hablar de cómo podemos trabajar juntos de varias maneras, de sindicatos. De organizaciones de bases, gobiernos locales y federales, nacionales, para terminar esto. Y me gustaría darles una oportunidad rapidito uh, presentarse y compartir con nuestros participantes algo sobre su historia y voy a empezar primero con nuestro amigo Bill y luego Tú puedes pasarlo a, a los otros. Tracy, déjeme ver, decir primero. Yo he tenido mucho tiempo, demasiado tiempo quizás, para trabajar en el cambio climático. Empecé con, escribí un libro en los eh, 80 y luego ayudé a fundar a 350.org. Y... Estoy particularmente interesado en este momento eh, sobre estos asuntos de dinero y financiamiento y si quizás podemos evitar el eh, acuerdo de suicidio eh, que estamos experimentando en este momento. Entonces es muy importante en este momento y lo voy a pasar a mi, mi amiga Sharon, que siempre me gusta verla. Entonces, este es el momento, eh, hemos estado diciendo eso por casi una década que todas las compañías tienen que transicionar, tiene que ser una transición justa y incluye las compañías grandes de combustibles fósiles, si no, si no tienen esa transición, al fin eh, se van a quebrar. Y el problema con esta estrategia hoy es que el momento ahora es muy mucho más urgente y todavía estamos viendo la resistencia a transicionar de los combustibles fósiles. Esas compañías de combustibles fósiles tienen la plataforma, la tecnología, el financiamiento. Y es, tienen que hablar con sus accionistas sobre la transición a los renovables. Y quizás eh, se va a ver eh, una transición de gas e hidrógeno. Eh, está bien, necesitamos un plan transparente que nos muestra cuándo se puede esperar la neutralidad de carbón y cómo van a proteger a los traba trabajos. Y si no pueden eh, proteger los trabajos, cuáles son las medidas de transición justa que lo hace posible? Es muy seguro, se puede eh, asegurar que los eh, trabajadores más viejos tien tienen eh, pensiones, eh, que hay apoyo de ingresos para dar nuevas eh, habilidades y entrenamiento. Y luego para que salgan a nuevos trabajos. Y también para renovar los, eh, la energía. O sea que no vamos a dejar abandonados a los recursos ni las comunidades. Y el momento es ahora y es urgente. El financiamiento está cambiando. Entonces, es, si estas compañías no están cambiando, están en más riesgo las, los trabajos y las comunidades. Yo sé de Mark Johnson en New Consensus. Y estoy de acuerdo, yo agrego también que hay, yo, yo puedo llamarlo una ideología, eh, en este momento una hostilidad a nuestro gobierno, que la gente está eh, facilitando el poder, el, el poder en esta transición. Y esta idea se transfiere a un dogma que es una resistencia activa a cualquier cosa que suena como nuestros gobiernos estar involucrados eh, como líderes de esta transición. Estamos hablando de reglas financieras, eh, terminar irregular la cantidad de dinero que puede ir para los combustibles fósiles y estos son o petróleo, depósitos de petróleo, y um, estos no son eh, activos en la hoja de balance. Se tiene que contarlo así y se necesitan regulaciones, limitar lo que podemos hacer y no podemos hacer con el dinero de accionistas. Eso eh, causa muchas respuestas de cuando la, las personas piensan que estamos tratando de dañar al sector privado entero, entonces a mí me fascina la hostilidad de por situación o soluciones claras y activas. <coughs> yo voy a entrar eh, yo soy Messi, eh, soy activista climática de las Filipinas. Yo trabajo en una organización aquí en las Filipinas y viernes para el futuro en las Filipinas y internacional. Y como quizás muchos saben eh, que las Filipinas es uno de los países más vulnerables. Nos eh, nos chocan. Eh, tifones y han tocado la tierra más fuerte eh, tres veces en las Filipinas. Yo he crecido con estos tifones en, en mi puerta siempre. He tenido que hacer mi tarea por luz de vela y estoy viendo que estos líderes están hablando de net zero uh, como una cosa mágica, como si fuera la solución y ahora tenemos una solución que podemos terminar el apoyo para los combustibles fósiles, pero no lo estamos haciendo y. A mí me fascina uh, viendo una persona como yo que estoy viendo la crisis que está pasando frente de mis ojos y es una uh, cosa de vida y muerte. Y este sistema de energía nos ha llegando a un, un camino a la destrucción. Y yo me gradué de la universidad con una carrera en matemática y yo me pensé. Después de eso voy a entrar a activismo de climática y no voy a tener que ver las, las hojas de cálculo de nuevo ni nada así. Y, y ahí me encuentro que las clases de finanzas eh, me han ayudado. No, no son divertidos, pero es un tipo de activismo. Y entonces por eso es muy importante que no solo vemos números y eh, como Bill eh, ya mencionó, eh, son personas que son impactadas eh, en sus vidas por una decisión, una firma sencilla, eh, un número en una hoja de cálculo es la visa que la industria de combustibles fósiles está matando, no solo con el crisis climático, pero con eh, contaminación del aire y desplazamiento de las comunidades de agricultura. Y ¿quién está fundando a las plantas de carbón aquí, el Standard Bank, en el, eh, la Inglaterra y del norte global. Y estamos viendo que es un problema global y necesitamos presionar por su, eh, más que todo en los países que son los responsables para esta crisis. Pues que me ha movido mucho y yo podría dejar que, que hablen y se divierten todos, pero como estoy aquí, voy a entrar con mi pregunta que como eh, Terminar las, el fan, financiamiento de combustibles fósiles, como tiene que ver con hacer un mundo mejor, pues tiene que ver con todo. Es una cosa hablar de una transición, pero estamos eh, dejando más eh, fuego. En, eh, es algo más que necesitamos transicionar y yo quiero estar muy claro aquí. Yo recuerdo que Mitzi y es fascinante que tienes eh, la historia de, de finanzas y eh, hojas de cálculo y todo eso. Yo eh, estoy regresando a las cosas aburridas. y yo no hice contaría en la universidad y ahora pienso que debo aprenderlo. Pues y me estaban diciendo en los principios del 2020 que debemos estar pensando en el sistema federal de reservas que no es como no es como un, un es como un banco público que crea nuestro dinero y regula los bancos y dice lo que pueden y no pueden hacer y me han dicho en 2019 2020 que quieren hacerlo despacio y medido y no piensan en la reserva, reserva Federal como una manera de pensar en combustibles fósiles. Y luego pasó COVID y vimos que el sistema de la Reserva Federal y dijeron en Bloomberg que este sistema invertió muchísimo eh, des, después del crisis de, de COVID y de Wall Street y por muchos meses básicamente no están dando nada a los negocios pequeños y ahora tenemos herramientas en nuestra caja de herramientas que puede controlar no solo el dinero, pero gobernar el flujo de capital y dinero en nuestra economía y necesitamos usar esas herramientas para divertir eh, el capital de las cosas que nos están matando hacia las cosas mejores y esta idea fue hace algunos años fue revolucionario, pero ahora vemos que es completamente posible. Es interesante cómo está funcionando eso y pues de nuevo tenemos las herramientas para terminar con los combustibles fósiles. No hay ninguna duda que si quitamos lo del financiamiento ahora sin plan de transición de inversiones alternativas en los sectores privados y públicos. Eso sería uh, un gran problema, pero uh, de hecho, si hay un plan que la gente puede ver y confiar en el plan, eh, se tiene que centrar en eso la esperanza para su futuro y lo de los, sus hijos. Y el problema es el mismo que todos, eh, que la gente quiere que actúe sus gobiernos. Y yo estaba viendo a los fondos públicos porque yo creo que el financiamiento privado en, en combustibles fósiles va a cambiar. Eh, porque ven que sus accionistas están demandando un cambio. y Pero si piensas en el dinero público y, no sé, 5 mil millones de dólares eh, se paga a, a los subsidios a combustibles fósiles y muy poco a los renovables. Y se puede compartir tecnología, transicionar todas las economías, asegurar que todos sean parte de un, un futuro más sostenible. Y hay, es menos que 5% de ODA. Y creo que es mucho menos que eso. Entonces necesitamos aumentar eso y tomar acción. Y los renovables deben ser al frente de las ideas que sea eh, gobierno o empresas privadas, pero también estar seguros que estas compañías transicionan. Y eso tiene que ver con gobernancia, regulaciones, una marca que ya uh, ustedes hablaron. Hay una pregunta grande en mi mente eh, de cómo generamos ese tipo de liderazgo. Hay gobiernos en la alianza de el carbón que están haciendo una diferencia. Y Antonio Gutiérrez dijo a ellos hace dos semanas que necesitan eh, estar seguros que tenemos transiciones justas en, en su lugar, pero no veo nada de movimiento en, sobre petróleo y gas. Eh, hay una hay unas demandas que transicionar a hidrógeno, que no es eh, hidrógeno verde. ¿Se puede hacer esta transición? Sí. Querer saber cuál es su visión en cómo podemos proteger right. los trabajadores. So Entonces, la gente que tiene trabajadores que pagan bueno de unión, de pronto trabajan más, ganan uh, más de seis, seis mil dólares, pero es muy peligroso. Pero trabajar con la energía verde no presenta tantos... Tanto, tantos riesgos, tanto peligro. Sí, sí es verdad. Es un. No, pero sí, es, es difícil la transición however, um, de, tra, very, de ese tipo de energía al verde, porque enough, cuando no hay tanto beneficio, no hay tanto pago en el trabajo. US, pero sí si si vemos que, está, que están saliendo. Y en los Estados Unidos, Austin es una organización de aire. Ellos ya tienen ya tiene un acuerdo con um, organizaciones de, de cambio o con acuerdos de cambio y organizaciones como el, el Consejo Laboral de Nueva York tienen mucha buena opinión um, y consejo en, uh, en el trabajo entonces, y, course, necesitamos este diálogo que hace mucha falta en los Estados Unidos y de verdad, respetar y representar a los trabajadores en un y me gustaría, un, me gustaría, un me gustaría un que compartieras que compartirías Como una como una activista, activista en el, el en el sur global, qué quiere decir terminar el es la financia de combustibles fósiles. Uh, I mean, Yo creo que eso quiere decir básicamente lo que acaba de decir: es um, priorizar like la, like, la gente business business so um, sobre sobre el dinero. Yo creo que aquí en las Filipinas es muy claro happen. que se ve muy claro por qué eso tiene que pasar. Y claro, en, con consideración con nuestros trabajadores uh, campesinos, con nuestros trabajadores de pesca. No podemos dejar a nadie atrás. No, no podemos dejar a nadie atrás eh, de eso se trata uh, la justicia del clima, es no dejar a nadie atrás. Seguir el paso el, y traer todo en el camino, traer a todo el mundo en el camino um, de un me, de un de un mundo mejor, de un mundo más de, de un mundo más justo. Qué quiere decir si llegamos a este punto y no traemos a la gente que, que es más impactada? Entonces sí. Um, eh, terminar so, uh, el el financiamiento de los combustibles fósiles para un example, mundo mejor. Eso está matando el, el este, planet. Planet. El, el, este, este planeta. Planet. No podemos tener un mejor They mundo right sin, sin terminar eso. Hay un banco que que mete millones de dólares a la industria de combustibles fósiles en los Estados Unidos. Desde que se firmó el el acuerdo de París .000 .000 en entendemos que, hay, que han invertido that más that de 3.8 trillón de, número, de dólares uh, zeros, en los combustibles fósiles. All y yo ni sé, eso es un que es número tan grande que yo ni siquiera entiendo ese número. Y yo soy matemática. Eso es algo que entendemos que es, que es malo para nosotros. Eso es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué los líderes del mundo y el público y el sector privado no lo ven de la misma forma. Cuando para nosotros This es tan claro that que esto that. es muerte and, and y vida, yo ya le he dicho y lo voy a decir diciendo porque es tan simple como eso. Nosotros tenemos que empezar a priorizar las vidas that. de la gente y no podemos seguir, no podemos seguir pensar en el 5% de reducción del carbón, da, da, da, da. Um, todavía desarrollando en coal, en carbón. Um, sí, estamos haciendo lo que estamos haciendo lo que podemos. Estamos consultando. No, no necesitamos eso. Necesitamos acción. Necesitamos acción hoy. Necesitamos. Nosotros deberíamos haber hecho la transición justa hace mucho tiempo y no tenemos excusas, especialmente um, para organizar para países en el nor, en el global, en el norte global. Y las organizaciones en, unions, en, uh, el, uh, and also en el global United Norte on board for the transition. So what is keeping Ya empezaron the la, just greed, uh, la transición. And and would, y, so, y para mí es para mí es, es egoísmo. Yo para mí no pude llegar a mi casa porque la agua subió 40 metros y se estaban hundiendo y yo me, a mí me tocó quedarme con otra persona. Yo no sabía si, si mi familia estaba bien, si mi mamá está bien o si está en un techo, en un techo por ahí. Y nosotros y tenemos que cortar bien, la línea de vida the a los fósiles combustibles, now, porque el crisis no está en 10, 10 años, años. El crisis, el es el en crisis en está Alice aquí long. hoy. Like a me gusta usar that that is, este, me este metáforo, ese este metáforo. Time, so no no entiendo si es porque los adultos time, so no han estado en la escuela por mucho tiempo, que no entienden el concepto de que no entienden, no entienden el el concepto de un plazo. Si un profesor me dice que hay un plazo, yo entiendo que hay un plazo. Yo lo no puedo hacer la noche antes o si no me voy a dañar y voy a fall y, voy y no va a pasar. Nosotros, nosotros ya tenemos la investigación, las encuestas, ya tenemos la, ya tenemos la información. nomás tenemos que tomar acción. esa es una tarea muy grande. Nosotros no podemos empe empezar cuando ya esté el crisis en la cara. Vamos a fallar y no vamos a fallar en una clase. Y eso no es fallar en una clase y no pasar una, no una clase es no es fallar social. Y, y el mundo veo usted would you share with her yo creo que usted, usted sería um, her, uh, her usted, usted, usted la tiene en su clase y yo sé que usted, está, usted, usted estaría muy changes changes are, orgullosa pero sé que um, comportaría sé que compartiría qué es la teoría de cambio para terminar el financiamiento de los combustibles fósiles me parece muy increíble escuchar a mitzi hoy y nos trae un punto me, me, me trae trae a mi mente todas esas preguntas que ya está mencionando uh, sobre plazos porque yo conozco mucha gente que trabaja desde las de los filipinas eh, por años y, y um, sobre ese trabajo muchos grandes héroes que uh, yo lo he visto en cada estado de la Unión y, y yo estaba hablando con alguien en Illinois en que estaba en esa pelea y si nosotros tuviéramos 50 años para, para resolucionar ese problema, fuéramos oh, vamos a cambiar, vamos a, estamos en la buena dirección. El, el, la, los que niegan los, el, el cambio de clima, se, se subió al avión con Trump a Florida y nunca volver. Pero nosotros no estamos haciendo el progreso ni cerca a lo, a, a, a, rap, a lo rápido que tenemos que hacer. Y nosotros entendemos que esto es un tema de física también. Y, y, y, los, y, nos, los, y nosotros tenemos que vivir en los términos de eso. Y los científicos ya nos han dado los términos. Ya han dicho que, que si en el 2030 no hemos tenido un, un cambio transformacional de nos, la forma que tenemos energía, en 2030, que es nueve años de ahora, la, los chances de, de llegar a los términos que tenemos en el, en el acuerdo no va a llegar. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las instituciones financieras, los bancos, los manejadores, los manejadores. Los manejadores del dinero que están metiendo, el dinero en la industria uh, de combustibles fósiles. Ellos están corporando para subvertir todo lo que sabemos de la ciencia del clima. Ellos están ellos están tratando de ganar uh, en el... Ellos están haciendo una apuesta en el fin del mundo y están tratando de ganar dinero en la apuesta del fin del mundo. Nosotros, en, um, nosotros vemos que, está, que están arda, armando unas campañas muy grandes anticorporativas de um, desinvertir. Y, Devin, digo que hay buenas palabras en un, un poco norte de usted, en Ann Arbor. Um, entonces, que mantenga sus ojos abiertos. Pero esta campaña de desinvertir es, se está volviendo y transformando en un esfuerzo. Um, la, última persona, la última parte donde yo fui antes de la cuarentena fue a la cárcel en Washington, D.C. porque algunos de nosotros estábamos aquí, um, estábamos allá, estábamos, fuimos arrestados en, en el Banco de Chase porque el Banco de Chase es uno de los fondos fundadores más grandes en la industria de... En la industria de, de clima, ellos, ellos inven, en, en el daño, en el daño climático, ellos necesitaban a Donald Trump para, para eso. A mí me parece completamente loco porque si es lo único que le importa a usted en la vida es el dinero, entonces no va a haber dinero cuando todo el mundo está inundado y quemado y todo eso. Lo, lo corto todo lo de corto plazo está, es increíble nosotros no estamos aquí para tratar de averiguar oh, el capitalismo es, pero yo digo en el momento el capitalismo por lo menos la forma en que está practicado en wall street es, es Está alzando la temperatura del de clima, está derritiendo el hielo en el Ártico, está, está, quitando, está, está quitando el poder en todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, en un nivel, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Ellos están supuestos ser inteligentes, están supuestos tener listas y. y, y um, y investigaciones al fin del mundo, pero ¿qué? ¿Cómo así? Y, y, so, y ahora es el tiempo de doblar y, y, y, tri y triplificar uh, el esfuerzo. Y si lo hacemos, bueno va a venir. Entonces, y también tenemos que presionar nuestros sistemas políticos. Y tenemos mucho progreso. Pero Washington se mueve despacio a lo más uh, como otras capitales políticas y, y Washington ya no corre uh, el programa. Wall Street, por lo mejor o peor, más por peor, sí casi uh, corre el mundo. Y lo que se dice es que va rápido. Si a alguien le pasa el banco Chase, eso se eso es ha reflejado en, el, uh, en, en la bolsa de valores en, un, en media hora. Si algo pasa con esos bancos, entonces hagan lo que pueden hacer. Ellos son... Ellos son vulnerables y, y, hay un, y está en la posibilidad que ellos, que ellos, mue, que ellos muevan, que nosotros podamos presión y muevan. Ellos no son Exxon. Exxon va a estar hasta lo último. Exxon va a estar ahí hasta la última pelea, pero Chase Bank, ellos sí, ellos ganan dinero de, de los combustibles, pero unos 5 o 6 por ciento, entonces nosotros sí podemos poner presión y cerrar es, esa, esa, esa conexión y darle al planeta un poco de pelea, de oportunidad de pelear y sí, sí, nosotros nos enfocamos mucho en la finanza pública, inversión pública, cosas así, pero. Ah, para el punto de pedo cuando la gente está empujando el, el, el, el, el capital privado de los combustibles no solamente el, el dinero se, se sale de los super, de los um, oleoductos como se dice, pero también Cilium, sí, okay crea un guía para el gobierno okay seguir, para okay decir que está bien hacer estas regulaciones, ¿no? regulaciones porque los bancos y todas estas cosas ya lo están haciendo, ya se están moviendo porque ustedes les empujaron. Entonces, hay dos cosas que están pasando aquí. Es Es sistémico. For timid folks in Hay cambio sistémico right. ahí uh, y da, y da la, la oportunidad para gente in uh, penosos en el uh, gobierno que go tienen a que a ser reemplazados que right. sigan su, li su liderazgo y tener ese impacto impact impact impact es muy, impact muy, impact muy, impact importante impact muy importante y crítico. Pero para hablar del Green New Deal y todo lo de FDR y el New Deal, la imaginación. De, um, del público no tiene que ver solamente con del new, new deal, no tiene que ver solamente um, con lo que es el nudio ahora pero también tiene que ver con la movilización del, de la, um, la guerra segunda mundial que fue cuando el gobierno americano trabajó mucho y invirtió mucho dinero para armar una industria una industria de, de, de, de deuda pero cambió mucho en la industria para, para ayudar a, a pelear el fascismo en, um, en otros países. la de es La es sí. dogma es que, es que hay una, un dogma que nos previene imaginar esta posibilidad. Estamos eh, viendo en COVID eh, que la propiedad eh, intelectual eh, previene a la gente a lle llevar a tener su vacuna y es un problema para nosotros en este momento eh, para que recibamos nuestras vacunas. Yo lo puedo decir bastantes veces, pero eh, no y ustedes deben saber también que los Estados Unidos tiene el poder de quitar esa propiedad intelectual para el beneficio público. Entonces nuestro poder es increíblemente poderosa y se tiene que quitar el control y hacerlo trabajar para nosotros. Entonces, eh, la manera en que eh, trataron de quitar los fondos del, de la oficina postal. Yo acabo de llegar correo a mi casa desde enero, pero es deliberado lo que están haciendo. Entonces, esta idea de, de convencer a la gente a decir que el gobierno es despacio, es ineficaz, es... Eh, muy difícil, este gobierno puede hacer muchas cosas. Eh, si nosotros somos los líderes que convencemos a ellos a hacerlo. Hay ciertas personas en América que tenemos un plan para lo que puede, se puede hacer eh, y que no ha hecho antes. Y podemos ser los líderes para corregir los daños que hemos hecho. En el planeta en el pasado. Entonces podemos ser agresivos, podemos ser audaces eh, merecen esos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo porque nosotros fuimos los eh, que somos los líderes en la contaminación. Entonces llegando al activismo, activismo del, del base, qué ideas tienen de cambiar nuestras ideas sobre cómo funcionan, funciona el gobierno eh, sobre estos malentendimientos fundamentales que no tenemos el poder para cambiar las cosas. Especialmente para los jóvenes, yo creo que tiene que ver con mostrar a las personas que está bien esperar y esperamos algo que merecemos. Un mundo mejor no debe ser radical. Lo que estamos pidiendo, lo que queremos, una transición justa, un futuro donde no se dejan atrás a, a nadie, un futuro para donde podemos vivir. Y la gente va a decir que no es realístico y es radical, pero no es así. Porque estamos, estamos comprometidos comprometiendo a y la gente está sufriendo y muriéndose por este crisis climático. Es una situación de muerte y vida y necesitamos imaginar más, necesitamos liberarnos de lo que están enseñándonos en el sistema. Hay bastantes películas y yo hablo con mi amiga mucho de esto que es muy fácil que las películas muestran el fin del mundo en contra del fin de nuestro sistema actual. Eh, por ejemplo, un, una pandemia o eh, algunos científicos que están haciendo para sus beneficios y tiene que ver con el fin del mundo. Y no por por qué no podemos pensar en alguna alternativa. Ya hemos visto que el sistema no está funcionando para nosotros y muchas personas en eh, muchos gobiernos no pueden manejar un crisis y ni pueden manejar el crisis climático. Entonces tenemos que dejarnos esperar y tener esperanza y sonar uh, por un futuro mejor y, y andar sin miedo. No voy a mentir y decir que siempre eh, no nunca tengo miedo. Es es muy miedoso tener a los policías tocando las puertas. Que es aquí en las Filipinas es un país muy peligroso para los activistas. Pero sabemos el riesgo que estamos enfrentando ahora. No tiene nada que ver con el, eh, el riesgo de la, eh, los cambios climáticos y la crisis una vez que empieza. Entonces tenemos que venir de un lugar de amor que llegamos siempre a los marginalizados. Los jóvenes pensamos que podemos hacer todos solitos, pero necesitamos a todos, especialmente los que son los margin marginalizados nuestras comunidades indígenas, de trabajadores, de agricultura. Necesitamos un movimiento de varios sectores, porque no solo es el futuro de los jóvenes, pero de la especie humano el es de vida y de muerte. Y tenemos que seguir adelante y creer que un mundo mejor es posible. ¿Cuál es tu esperanza? mayor, means, pero lo que dijo Mitzi, eh, si quieres agregar algo, cuál es tu esperanza mayor en esta lucha en contra de la, del cambio climático? Lo que me da esperanza es saber que tengo un amigo en todos los continentes, Continentes luchando por la, la misma cosa que estoy luchando. Eso me sorprende mucho porque es movimiento global y estamos conectados más y más. Y tenemos tantas personas eh, juntadas para luchar para un mejor, un mundo mejor. Y cómo es que no es posible eh, cambiar? Y lo que espero es la oportunidad para un futuro sostenible y mejor. Y una pues yo conozco a personas hasta Antártica que están trabajando en eso y una de mis esperanzas es que todo el trabajo que hemos estado haciendo está eh, tiene éxito ahora. Exxon ya hace años fue la compañía más grande del mundo, ahora ya no es la compañía más grande de la energía. Se han Is, much bajados mucho, y mucho pero, más pero más y like Deming, Hitler, nos, nos, nos causa un problema que siempre, siempre pero que, you know, pues saben que can, hay you know, unos momentos en que the me the pongo triste, triste, pero eh, siempre me so empuje so que so eh, estamos causando so problemas good. para uh, los uh, malos y estamos causando mucho problema. Entonces, Siempre pienso en que por qué es el derecho de vivir, por qué es radical. Todo lo que estamos hablando es el sentido común y yo creo que siempre sigue así. El sentido común y tenemos eso. El sentido común, eso, el sentido común. No, es no es sexy, pero es sentido común pues y eso me da esperanza. Nosotros no somos correctos y el mundo y la gente que tiene poder nos va a alcanzar. Y esto es una parte de ser es parte de este movimiento. ¿Dónde ven ustedes que a dónde va el movimiento climático? Yo creo que los jóvenes están ya movilizados y están trabajando duros. Ahora tenemos que eh, llamar a los ancianos que mucho del dinero del mundo está en sus cuentas bancarias y ellos están bloqueando el cambio el cambio financiero. Entonces hay que pensar en ellos y en muchas dimensiones. Y pues necesitamos necesitamos a que Mitzi y sus amigos eh, llaman a sus abuelos porque hay personas que van a dejar el mundo peor que como lo encontraron. Bueno, bueno, yo iba a entrar en esta pregunta primero, porque yo creo que yo soy nuevo al movimiento climático, porque mi enfoque fue organización local, económico, eh, crear oportunidades con los jóvenes y comunidades en Chicago y luchando en ese nivel, y yo llegué a ver que las mismas estructuras que estaban en la lucha antes para poder manejar mane, mantener a su familia, los mismos problemas que enfrenté, eh, Quitar el bloque de eso es el, la clave de resolver la pobreza y todos esos asuntos. Y yo veo una perspectiva diversa y ahora creo que las personas están bien, viendo al espacio climático que se pueden agregar eso a su lucha en particular, que sea justicia social o racial o... Derechos Humanos, pero yo tenía, yo estaba pensando en el problema climático, pero no me levanté todos los días pensando en eso. Y yo creo que ahora construir una economía sostenible es la manera de construir una economía justa también. Entonces, estamos ahora pensando en cómo, qué significa eso para su lucha de, de, de las otros y yo a mí me gustaría es a mí me encanta ser parte de eso porque me me jaló eso y y también la gente que son eh, Things that you can do. Everybody has a Personas de matemáticas y todos tienen una cosa que pueden hacer y todos uh, tienen que ver con esta Musk lucha. Yo no creo que el movimiento climático the, um, está um, cambiando. Uh, Yo creo que la gente está, los activistas están empujando y es una una lucha claramente de justicia climática y hay que ver que todos los luchas están conectadas y porque va a afectar a todos. Y no solo eh, y hay algunos que son más impactados que otros de la crisis eh, climático. Entonces se tiene que ver con interseccionalidad. Tenemos que estar todos aquí eh, juntos y personas en el planeta, pl planeta tienen que ser el centro de nuestros planes para recuperación. Eh, les quiero dar una cifra. Hay 14 trillones de dólares que han gastado en, en, en la pandemia, pero cuánto han ganado, han gastado en la recuperación que va a ser sostenible. Solo es un poquito así. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer para enfrentar los, pro, los problemas de la pandemia, pero también tenemos que ver cómo construimos recuperación y resiliencia. Que todos los trabajos tienen que ser trabajos eh, buenos para el, el clima. Y si sí, las tres cosas que levantó Damon, eh, uno es que... Eh, ¿Cómo se maneja el gobernancia en el interés del del planeta y la gente? Qué bueno eh, fue pasar tiempo con ustedes. Muchísimas gracias. Ojalá que pueda verles de nuevo en el Internet, en el universo. Pero más que todo, espero que todos podamos vernos. Nos amigos la familia en persona entonces les espero buena salud a ustedes y su familia quédense seguros y esta es la recuperación global justa 350 estamos mandándoles paz y amor y que tengan buen día